Hola mi amor, es maravilloso poder saludarte el día de hoy. Es un momento de renovación y magia. Es por eso que te invito a crear y a manifestar el poder dentro de ti. Juntos ingresaremos a un espacio en donde la magia está presente. Te conduciré a un estado perfecto y lleno de armonía. Estaremos rodeados de los arcángeles y juntos formaremos un escudo de energía elevada, una protección poderosa donde ningún pensamiento limitante podrá interrumpir tu camino y tu magia. Recuerda que eres co-creador, co-creadora de lo que tú decidas. Y hoy vamos a crear lo que sí eres y mereces experimentar. Tu paz, tu ser verdadero, conectado a un estado perfecto. Tu elección verdadera en luz, sin miedo. Vamos a tomar una postura cómoda. Puedes ser sentado, sentada, acostado o acostada. Lo importante es que disfrutes, te relajes y te permitas experimentar de esta elevación, de esta sensación de quietud en ti. Ya es hora de experimentarlo. Comienza a accionar y deja de posponer lo que hoy puedes iniciar para tu más alta evolución. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Comienza realizando respiraciones profundas. Una inhalación que inicie por tu nariz y finalice por tu nariz. Este proceso es liberador y potencializador de tu propia energía. Siente cómo entra ese aire puro en tu interior. Por cada inhalación y exhalación que realizas, vas entrando aún en un estado profundo de paz y relajación total. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala, mantén una respiración relajada a tu tiempo, todo es perfecto y existe una sincronía perfecta entre tu respiración y tu estado de conciencia, de paz y bienestar. vacía tu mente. Comienza a conectar con tu yo interno, con tu yo magnífico. Cuando exhalas, liberas todo el ruido de afuera, el ir y venir. Todas esas historias de dolor van desapareciendo. Todas las sensaciones de pesadez, de dolor físico, de tristeza, de ansiedad, de pensamientos de baja densidad. Esta energía es densa, la sientes pesada, como una losa que te impide caminar de manera fluida. Su energía se torna lenta y estática. Es momento de sentir congruencia con lo que sí eres, de comenzar a fluir y a vibrar con esa luz constante en todo tu ser. Eres equilibrio divino. Eres uno con Dios, el universo, o como tú lo concibas. Congruencia divina, ligereza en todo tu ser y en tu sentir. Este es el poder que tú tienes para manifestar todo lo que tú anheles. Eres merecedor, eres merecedora de la riqueza infinita, es para ti, la espiritualidad se llena de esa riqueza. Comienza a sentir esa prosperidad en tu vida, a disfrutar de tu riqueza espiritual, mental y álmica. Cierra tus ojos lentamente. Enfócate en lo que vas a sentir. Si algún pensamiento llega a tu mente, déjalo pasar y vuelve a concentrar toda tu atención en este momento. Continúa respirando pausadamente. Respiraciones lentas. Todo en una secuencia ordenada y libre. Entra aire puro, aire fresco, aire vital y nutritivo, aire sanador. Al exhalar, exhalas lo que no te sirve, lo que te duele, lo pesado, el miedo. El cansancio, lo denso, desaparece poco a poco. Lo que sientes pesado se difumina en luz y energía elevada. Vas a visualizar una esfera una luz brillante y hermosa. Dentro de la esfera, observa que está elaborada de una luz con diversos colores brillantes. Esa esfera va tomando un tamaño cada vez más grande. Está formada por la luz del universo y las estrellas. Poco a poco va descendiendo, Pasando por las vías del universo, por la Vía Láctea, llenándose de energía, de luz y poder. Su misión es llegar a ti. Su camino es claro y eres tú. Hoy, Aceptas conectar con esa esfera luminosa, que si la observas está más cerca de ti. Tú y ella ahora están alineados y unidos con toda su fuerza, con la fuerza de la aceptación y amor de lo que sí eres, con la fuerza de aceptar que ya no deseas más dolor y duda en tu vida. La esfera luminosa ya está en la parte más superior de tu cabeza, en tu coronilla. Esta esfera comienza a liberar destellos de su luz interior en forma de rayos. Rayos de energía que se expanden como chispas de luz iluminando todo tu centro. El primer rayo que se libera es de un color azul. Es el Arcángel Miguel que desciende a través de este rayo con su luz quien te abraza y cubre todo tu cuerpo, todo tu ser y te dice Somos luz y hoy Estoy aquí para que me sientas dentro de ti. No hay nada que temer. Yo te brindo protección. Siente mi calor. Siénteme. Permítete sentir mi calor. Visualiza ahora cómo otro rayo se desprende de esta esfera. Ahora este color amarillo dorado. Es el arcángel Jofiel que te llena de sabiduría. Él desciende hasta llegar a tus pies. Los toma ya, enraizados con la tierra transformadora. Comienza una conexión con el todo y te susurra al oído. Todo está bien, la mente de Dios está en ti, la sabiduría eres tú, siénteme. Ahora un rayo rosado. Viene acompañado con la presencia del Arcángel Chamuel, que te toma de las manos y con su amor infinito te dice Eres el amor de Dios, eres perfecto, eres perfecta, eres bondad y fuerza, eres el amor de tu vida. Siénteme. Un destello de luz se desprende, es la llama de color verde, y es el arcángel Rafael, que con su rayo comienza a sanar a regenerar tus células, cerrando ese ciclo de sanación que hoy te ha sido concedido. Él te dice, He venido a sanar todas tus dolencias, a transmitirte pensamientos positivos, de amor y armonía, para que así, Experimentes tu paz interior. Siénteme. Un brillo hermoso de color naranja comienza también a salir de esa esfera. Es el arcángel Uriel que te dice amorosamente. Yo soy el que te libera de todos tus pensamientos de miedo y escasez. Yo soy la verdad absoluta en ti, la fuente de energía y vida como el mismo sol. Siénteme. Se ha completado el círculo de amor y sanación en ti con la presencia del Arcángel Satquiel que con su rayo violeta conecta con tu inspiración y voluntad para aceptar los regalos de sanación y equilibrio energético que hoy te han sido dados. Hoy el Arcángel Satquiel te dice... Con mi rayo violeta te ayudaré a calmar tu mente, a despejarla, para conectar con la divinidad, sentir paz y equilibrio. Eres unidad con Dios, el universo, los arcángeles y todos los seres de luz. Siénteme. Escúchanos. Los mensajes te han sido dados para que los recuerdes. Siente su presencia, su olor dulce que invade todo tu ser y entorno. La esfera va esparciendo su luz, ahora se expande y explota en polvo dorado que cae encima de ti, polvo dorado que tiene magia, poder, creatividad, autenticidad, iniciativa, valor, humildad, Respeto. Te has llenado de una hermosa luz, de una fuerza inmensa. La esfera fue el vínculo de conexión con los ángeles y tú. Eres energía luminosa, eres sabiduría. Eres Dios dentro de ti. Los ángeles están presentes en este instante. Recibe con amor y humildad lo que ellos te han transmitido. Es el amor que te habla. Silencia tu mente. Escucha. Siente los mensajes. El mensaje ha sido claro. Amate, perdónate, libérate y sé auténtico, sé auténtica, sé leal a ti. Suelta y fluye como el aire puro que entra en ti. Eres extraordinario, eres extraordinaria. Es momento de que lo recuerdes. Los ángeles siempre están a tu servicio. No olvides que están siempre a tu lado. Llámalos. Permite que entren en ti. Escucha la guía que te dan momento a momento. Hoy Agradece el mensaje y su luz arcoíris en todo tu ser. Es momento de regresar a tu presente en este estado de conciencia y luz eterna. Vamos a realizar de nuevo tres inhalaciones profundas. Inhalando por nariz y exhalando por tu boca, inhala, exhala, inhala, exhala, por última vez, inhala, exhala, Ve moviendo tus manos y pies, estira tu cuerpo si así lo prefieres, como si te acabaras de despertar. Poco a poco abre tus ojos y visualízate como lo que sí eres, luz perfecta. Reconocerte en esta verdad es un gran salto cuántico hacia el camino de tu paz.